8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas Otro factor clave en la eficiencia energética de las casas prefabricadas ecológicas es el uso de ventanas y puertas de alta calidad. Las ventanas y puertas modernas están diseñadas para reducir la transferencia de calor y sonido, lo que significa que la casa mantiene la temperatura interior sin necesidad de calefacción o aire acondicionado adicional. Además, las ventanas de doble acristalamiento son altamente efectivas para reducir la pérdida de calor, lo que ayuda a mantener una temperatura constante en el interior de la casa. El uso de fuentes de energía renovable como paneles solares también es una característica común de las casas prefabricadas ecológicas. Los paneles solares pueden ser instalados en el techo de la casa y utilizados para generar electricidad renovable. Esta electricidad puede ser utilizada para alimentar los electrodomésticos de la casa, las luces y otros dispositivos electrónicos.